contraba si le había ocurrido algo fisiológicamente antes de que ocurriese el accidente esto por un lado y el resto de las, del pasaje la gente se pregunta efectivamente esto ¿por qué? si ya sabe por qué han claro. muerto ¿por qué se realiza la autopsia? pues es fundamental porque eso ayuda a reconstruir lo que ha ocurrido en el accidente primero para eh, saber lo que ha ocurrido luego para para seguridad aérea porque eh, sabiendo dónde están sentados y ubicados cada cada persona cada cada uno de los pasajeros si por ejemplo eh, en una zona los eh, las personas han fallecido por una intoxicación por una inhalación de gas haya habido un escape de gas y a lo mejor en otra zona pues eh, los cuerpos están eh, calcinados sabemos que haya habido un foco de, de fuego quiero decir claro, eso es muy ayuda útil para la investigación para la investigación para saber y saber qué ha exactamente y reconstruir paso a paso qué es lo que ha pasado en ese, en esa aeronave. Entonces, se recuperan ya. Mm, los todos cadáveres los cuerpos, y los restos los y entonces se procede ya a la identificación. ¿Y ¿Cómo se hace esta identificación? Porque estamos hablando de que están en muy malas, muy malas condiciones. Me imagino que la identificación entonces es bastante complicada. Pues en contra de lo que puede parecer, mira, lo más arduo y lo más complicado es esto, es la recuperación de los cuerpos. La identificación luego es más sencilla, porque eh, de hecho de los cuerpos que se han identificado hasta el momento, la gran mayoría de ellos ha sido por métodos eh, dactiloscópicos, eh, es decir, por la huella dactilar. Si se puede hacer por huella dactilar es el primer método de elección, porque tiene una fiabilidad, como ya hemos tratado aquí en este programa, de un 100%. Esto en primer lugar. Lugar. Eh, lo, aquellos que no puedan ser identificados por métodos eh, dactiloscópicos por la huella dactilar eh, hay dos métodos de elección que son ficha dental métodos odontológicos y eh, por ADN. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque han tomado muestras de ADN de todos los parientes, claro. de todos los familiares de las víctimas. La muestra de ADN de, las, de los familiares se toma siempre, aunque luego se utilicen otros métodos de identificación, porque así de esa forma los laboratorios ya van trabajando, ya tienen los perfiles genéticos de los familiares listos y preparados para que en el momento si hay que identificar a una víctima mediante mediante cotejo de ADN, el perfil del familiar ya lo tienen. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que vamos a ver, si en un pasaje, en un vuelo, eh, todos los pasajeros van identificados. Pero eso no es suficiente, porque es no, verdad no. que a veces hay gente que va a lo mejor con un DNI que no es el suyo, que no, incluso, ¿no? Mira, problemas. A veces es que no, y no solamente eso, algo que ocurre con muchísima frecuencia en, en vuelos, eh, y es que una persona no acude a, al embarque y automáticamente meten en el avión en el último momento a una persona que está en lista claro. de espera. Y no, y no cambia la lista de pasajeros en ese momento. En tierra sí la tienen, pero no en el, en el avión, por lo tanto eso es complejo y eh, decir simplemente un apunte, que el ADN eh, a veces, porque la gente cree que con el ADN se pueden hacer todas las identificaciones el ADN en muchas ocasiones tampoco es, eh, no es ni necesario ni, ni tampoco es útil, por ejemplo en niños que sean adoptados eh, cuando claro. fallecen dos hermanos, quiere decir que Ahí sería las, más útil a lo mejor la huella dactilar la huella dactilar o los métodos odontológicos cuando no es posible queda clarísimo, muchas gracias Marimar gracias puedes sentarte a la mesa de debate y ya lo han visto, ahora mismo en la labor es recuperación de las víctimas, de los cadáveres y luego proceder a la identificación que no es tan complicado como aparentemente parece evidentemente después de escuchar lo escuchado yo tengo que decir, José María que sobresaliente por todo lo que hace la Guardia Civil, la policía, porque estar ahí tiene que ser muy duro. Como decía la psicóloga, tenéis que en un momento dado ir a, no sé, a, que, a un apoyo, a que os escuchen, sí. pero el día a día ahí... En muchas ocasiones, y yo creo que es lo que marcó un antes y un después en nuestro país, en lo que a grandes catástrofes se refiere, además de los accidentes aéreos que ha habido en nuestro país, ha sido el 11M, el 11M por la connotación que además de atentado terrorista no es lo mismo un accidente a la hora de afrontar esa realidad que un atentado terrorista no y por lo tanto eh, el, el trabajo es diferente pues pero eh, so, solo por comentarte algún dato y apuntar algún dato eh, la policía ahora mismo está trabajando en Barcelona con los familiares y está sí. rellenando este tríptico que se, se denomina tríptico mortem y ¿Lo, lo que está la policía mostrar mejor sí. cámara para que lo vean los espectadores? Sí, es de ahí. color amarillo aunque no se diferencia muy bien pero bueno sí. es de color amarillo y esta en este tríptico que eh, lo, lo que se recoge son todos los datos de la posible eh, eh, es decir, eh, no solo muestras biológicas de ADN, sino cómo iba vestida, eh, de qué color tenía el pelo, de qué color eh, tenía las cejas, eh, qué eh, La seres llevaba, es decir, todo lo que se pueda. Y si no se puede conseguir, pues no se localiza ningún familiar, se pide un cepillo de dientes, se pide algo de donde sacar ADN para re reflejarlo en este tríptico. Sí, y este rosa. tríptico se lleva, a, en este caso, a los Alpes, sí. donde se rellena este otro una vez que se identifica el cadáver. Es decir, lo que se hace es cotejar. A ver, señalo. Sea, este se rellena aquí en Barcelona este se rosa? A sí. a los Alpes. Este es el amarillo el rosa, el antemortem y este es el postmortem. Sí. Aquí ya lo que se recogen son los restos de los, de los cadáveres sí. y aquí se, se señalan eh, todo lo que se va encontrando. ¿Para qué? Para que una vez que se pueda individualizar a quién pertenece sí. eh, ese cadáver o esas pertenencias, se, se coteje con este otro amarillo y se vea que efectivamente si aquí hemos puesto que la víctima número uno porque van todos numerados y si es hombre o mujer es eh, fulanito de tal que los restos que se entregan a la familia sean los de fulanito de tal sí, y que no ningún tipo de minucioso error y, minucioso, y laborioso, muy ¿no? minucioso muy laborioso sometido a a protocolos muy estrictos muy estrictos es decir aquí hay equipos eh, de valoración eh, una preparación no digo ya intelectual sino una preparación respecto de cómo abordar ese trabajo muy meticulosa muy meticulosa porque no hay no se puede cometer errores y es igual para todos los países de Europa al menos no, ¿o? No, o cada no, país tiene no, su no. técnica cada lo que país... pasa que aquí lógicamente en la identificación de los <ríe> cadáveres españoles va a participar la policía española pero una científica y de, de guardia civil sí, porque mí, si recuerdas el recuerda, día, día del accidente lo que hicieron no si no la... fue recoger esto, que hemos oído claro. la policía estar cogiendo muestras de ADN y tal, era esto lo que estaba rellenando Exacto. uno por cada víctima y ahora allí lo que va a hacer rellenar es este otro de uno por cada cadáver que encuentre sí, sí, lógicamente. Claro. Marimar hace un momento que decía que por la, por la, la magnitud del accidente hay muchos restos de, y si están mezclados es, sí, el, sí, sí. lo que quiero decir, tendrá que haber una unidad entre la policía francesa con los alemanes y con, lo, y con la española para poder tener esta información Claro, sí, no claro, es un control un protocolo muy similar eso está perfectamente previsto porque esta investigación la lidera Francia que como digo es un país que tiene esas cosas absolutamente probadas y que han han demostrado una agilidad que yo no he visto nunca en ninguna sí. cosa parecida con el presidente de la República bajando a la arena ¿eh? o sea una cosa impresionante y eh, naturalmente las policías españolas y alemanas están, están sobre, colaborando están colaborando pero ahí quien lleva y lidera toda la investigación es Francia. Bueno, ver, esto. Gustaría... Sí, un momento quiero escuchar a Mónica porque estábamos escuchando lo que estaban hablando en el plasma y comentábamos que había ciertos vocablos. ¿O quieres decirle algo sí, espera, sobre primero. esto? Ah, sobre perdón. eso que lo ha comentado me gustaría hacer también un comentario importante. Imagínense un familiar que acaba de perder a su ser querido y le empiezan a hacer preguntas sobre este tipo de cosas, es muy difícil porque no tengo la cabeza para esto ¿no? ¿Tiene algún tatuaje? ¿Tiene eh, por ejemplo piercing en alguna parte de su cuerpo? ¿Alguna, alguna, tica lesión, tica? ¿alguna lesión corporal? lesión corporal tiene radiografías, exacto incluso, Entonces el... esto para la, la familia, la para la familia es muy duro y otra de las cosas que nosotros hacemos es ayudarles en colaboración con policía y guardia civil a rellenar este documento porque si, digamos, la guardia civil necesita un trabajo muy técnico y la policía, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es como traducir, porque leer lo que pone aquí muchas veces la gente claro. no sabe claro, lo que bien, significa. No. Entonces, utilizar palabras más, cercana, más, más coloquiales para que la persona sepa que le están preguntando, uh -huh. porque en el estado en el que se encuentran es muy difícil para ellos entender las cosas que se les preguntan. Por lo tanto, cada psicólogo está mucho tiempo con cada, con cada persona que ha afectado, con cada familiar que, sí, que tiene que, que aportar. O sea, que a lo mejor te pasas tres y cuatro y cinco días. Bueno, lo que hacemos es rotarnos, no siempre es el mismo psicólogo, pero, pero... más o menos. Sí, están, siempre están pendientes de la familia un, un equipo, normalmente una pareja, siempre está pendiente de esa familia para que sepan que tienen esa disponibilidad. ¿Por qué esa no? Tenemos pues porque también descansan. Ah, ¿os acordáis? En el 11S hubo un, una gran dificultad con los profesionales porque ninguno quería rotar los turnos. Como sus compañeros habían, habían quedado debajo de las torres, querían seguir trabajando y seguir trabajando. Al final, ¿qué ocurre? Que si yo me agoto, no puedo ayudar. Porque yo, Necesitas cuando estoy cansada, no, no soy claro. capaz de pensar tampoco bien. Por eso claro. hacemos rotaciones. Decía claro. yo que tenías mucha sensibilidad a la hora de, de hablar de con las del vocabulario, porque eh. escuchábamos un vocabulario ahí muy en técnico. el plasma muy técnico que, que, que a los familiares les puede como. Sí, lo, lo comentábamos cuando estabas hablando, que además lo has dicho como incluso con apuro, ¿no? Eh, sí. Hablando de. Sí, porque claro, yo, yo es, es, es la terminología claro, crío por y que yo considero que hasta la noche se puede utilizar y hablar claro para que todo el mundo nos entienda. Sí, Lógicamente, ¿cómo? a la hora de hablar con una familia no eh, se puede hablar de otra claro. manera. Ya, Entonces, todo, eso es lo que, que transmitimos que era un poco lo que, que estábamos de cómo hablamos con las víctimas o con claro. tu trabajo claro, es que eh, cuando yo hablo de alguien que no, que, al que no le pongo cara eh... Pues parece más fácil hablar de cadáver, ¿no? Pero no, si están hablando... No, sí sé, que, sé que lo tuyo es, es un término técnico, yo, yo ¿no? lo ¿Qué ocurre? Que cuando es mi ser querido y oigo por la tele que hablan de los muertos, de los cadáveres, de no sé qué... Me duele, ¿no? Ahora mismo normalmente no lo estarán viendo. Las personas que tienen eh, afectados en este vuelo no van a estar pendientes de televisión. Pero... Es importante que tengamos ese cuidado a la hora de hablar. En tu caso estabas hablando técnicamente y además como que lo has adelantado, ¿no? Y, y entiendo que eso es importantísimo. ¿Es recomendable lo no, que vieran la televisión con las noticias o no, no, la no, última hora? Creo no. que cuanta, cuanta más información diferente reciban, más se lía la cabeza. Lo importantísimo, como decías tú antes, es que reciban una información directamente del gestor de la catástrofe. De, aquella, de aquellas personas que dirigen el cotarro, para que sí, nos no entendamos. No, no, no, no, no. Por eso es bueno que estén todos centralizados, en este caso en España en Casteldefels, porque es más, fácil, porque es más fácil tenerles a todos juntos y que todos reciban una ayuda y una Sin información mirada, y una y todo información la misma única ¿no? efectivamente. Sí. bueno pues yo les decía al principio del programa que hay 51 historias detrás de cada una de los españoles fallecidos en el accidente y hoy queríamos ver los rostros de algunas de las personas y contarles algunas de las historias que se ocultan detrás de ellos, les vamos a hablar por ejemplo ahora de Pilar, Vicente profesora durante mucho tiempo, fue directora de un colegio, 55 años, eh, viajaba a Dusseldorf para visitar, como en otras tantas ocasiones, a dos hijos que estudian ingeniería en Alemania. Ahí estamos viendo su imagen. Desde luego yo no me quiero poner vamos, en la piel de sus hijos cuando estaban esperando en el aeropuerto alemán y les iban llegando esas noticias de la desaparición del avión. También podemos recordar a Marina Vandrés, una joven madre de tan solo 37 años, ahí la ven que volaba con su bebé de 7 meses para reunirse con su marido en su domicilio de Manchester. No, no había encontrado, por una mala jugada del destino, un vuelo directo a la ciudad británica y tuvo que comprar un billete con escala a Dusseldorf. Habían viajado para asistir al funeral de su tío, y claro, yo pensando en la madre de Marina, en tan poco tiempo, Tiempo ha perdido a su hija, a su nieta y a un hermano. O sea, tremendo. Sí. Claro, esa, esa, es drama, claro, ¿no? La vida es un drama. Hoy estás y mañana no estás. Y claro, yo antes estábamos hablando... A diferencia que decías tú, una víctima de atentado no es lo mismo que una víctima de un accidente. ¿Tenéis diferencia a la hora de tratarla psicológicamente? No, bueno, eh, el trato personal no es distinto, pero sí que es verdad que los estudios nos, nos confirman que cuando, cuando mi, mi familiar ha fallecido, mi ser querido ha fallecido a manos de otra persona que además le ha querido matar, es mucho más difícil superar el duelo que cuando lo, lo que ha ocurrido es un accidente o un, una causa natural. Entonces, eh, en este caso eso se suma también el conseguir saber cuál ha sido la causa real claro, claro, que, de, o sea, esta pregunta esta, de este accidente. Porque, uh -huh. claro, porque a mí, bueno, eso le pasa sí. a cualquiera, sea donde sea, sea cual sea el tipo de accidente, no. porque a mí, claro. porque nosotros, pero pero el duelo va a costar cerrarse porque va a haber mucho tiempo, lo sabemos por el caso de Spaner, va a haber mucho tiempo en el que el caso esté abierto. Cuando cuando se cierra entre comillas la herida y ese dolor? cuando saben el resultado de las investigaciones, según fuentes oficiales, tiene una información? ¿O, o, o cuando por la experiencia que tienes, cuál es el momento de, ¿Hay de superación? Muchas personas, hay muchas personas, o sea, un duelo normalizado dura entre 12 y 18 meses aproximadamente, porque tiene que pasar todos los primeros aniversarios de, sí, de, lo comentabas del antes de un año. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que en este caso eh, se están produciendo produciendo informaciones constantes durante muchos años y eso dificulta que mi duelo se cierre. Hay personas que son capaces de llevar una vida normalizada y cada vez que sale una información sobre esto recaen. ¿Por qué? Porque vuelven a vivir otra vez es como volver a hacer la herida, otra y con vez. esa recaída, imagino que estáis ahí ante el cañón por si acaso. Claro, le, aquellas personas que hayan contactado con un profesional eh, tendrán a su profesional a ese profesional a su disposición. Aquella gente que no lo ha que no ha tenido contacto sabe que en cualquier momento puede pedir ayuda. Bueno, como decíamos, había muchas historias en eh a bordo, en ese vuelo. Y queremos seguir recordando a más a más nombres con mayúsculas. Rogelio oficial Oficialdegui es un navarro, fue bueno una persona de 62 años que llevaba muchos años trabajando en Barcelona. Estamos viendo ahí su imagen. Él era responsable de recursos humanos en una gran empresa y pronto iba a jubilarse. Rogelio... ...la verdad es que ni iba solo... ...en esta ocasión la acompañaba... ...su compañero de empresa... ...Manuel Rives... ...ahí lo están viendo... ...de 52 años... ...deja viuda... ...y un hijo... ...que a buen seguro... ...durante el resto de su vida... ...sentirán no haber pasado... ...más tiempo... ...con su padre... ...me imagino... ...que estas cuatro caras... ...cuatro historias... Eh, ...que nosotros hemos querido recordar... ...pero que va... Eh, ...extendido... ...a todas esas nacionalidades... ...y a todos esos familiares... ...que... Desde ese 24 de marzo, es para nosotros es un día negro, ¿verdad? Y que, hombre, no nos dejan de sorprender las historias de, de cada una de estas personas. Yo desde aquí queremos decir que descanse en paz, mandarle mucho ánimo a las familias. Que supongo que, por mucho que les demos el pésame y el ánimo y ese aliento, es muy difícil, ¿no? pero saber la que fecha, la gente está contigo sí. es eh, ayuda ayuda a superarlo ¿no? sí, sí, sí. una de las Porque cosas que quería añadir que también está el sentimiento religioso ¿eh? cuidado porque mi experiencia me indica que las personas que piensan en la muerte con serenidad, etcétera a estas alturas tienen un comportamiento en el que es más fácil entender lo que está pasando a tu alrededor si es que esto tiene comprensión humana ¿no? Sí. pero es que esto nos olvidamos muchas veces la espiritualidad porque, es muy importante ¿no? sí. y la sociedad que vive de espaldas totalmente al fallecimiento, a la muerte que es una toma de la vida sí. y esto es un trauma pero es que es lo que ocurre Sí, no, no tomamos conciencia de la existencia Nada, de la muerte. Habla, es hasta que te la encuentras de golpe, eso sí es cierto yo quería añadir que como madre sinceramente, cuántas personas no hemos tenido hijos o tenemos hijos de, en Erasmus eh, como Pilar Vicente ¿no? que tenía dos de sus hijos eh, estudiando Erasmus que es que ahora todos los chavales cuando ya están en segundo de carrera incluso en tercero y hasta en cuarto salen al extranjero a, a continuar los estudios que además es una ventana abierta al mundo, ¿no? Entonces, Entonces, esta madre iba a ver allí a los Sí, lo a hemos a comentado. Hijos. Discúlpame porque tenemos al teléfono a Luis Santana Barítono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando nombramos a María Ratner, ¿de quién estamos hablando? Pues de, de toda una persona maravillosa, pero maravillosa. Yo tuve la suerte de cantar en del en Heidelberg hace, pues, en el 2008... Quiero recordar eh, unos requiem de Mozart que fueron maravillosos con la Universidad de Heidelberg... <coughs> y era una persona sensacional con una voz estupenda y, y bueno, yo tengo un recuerdo de ella maravilloso. Estamos viendo una imagen de ella, precisamente en una actuación. ¿Qué recuerdo tiene de ella? ¿Cómo decía usted su carácter? Pues, no, pues y... una buenísima compañera con una voz increíble. Luego recuerdo que la estuve saludando en el Teatro Real cuando cantó en Madrid y estuvo muy cariñosa conmigo. Y, y bueno, la verdad que yo creo que era una, era una grande, con una grandísima proyección cantando que creo que iba ahora a cantar al Teatro Colón de Buenos Aires dentro de pocos días y bueno, en fin, pues creo que es una grandísima pérdida para la lírica, para el, para el arte y para la música. ¿Sabía por qué realizó el viaje? ¿Por pues se yo... subió a ese avión? Pues no lo sé, porque ya le digo que yo tampoco ten, tenía una grandísima amistad con ella hace mucho que no, que no sé de ella, ¿no? ¿Solo Encantado la sé hacer... a nivel profesional? Efectivamente, hace, hace, hace, efectivamente hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, bueno, ¿y cómo se enteró de la noticia? Pues por los medios y por compañeros, ¿no? Sobre todo por compañeros que lo han colgado en todos los medios, que ha sido pues tremendamente trágico. Uh -huh. Gracias, Luis, por recordar a esta pues gran profesional y hacer hecho ese retrato magnífico de ella como compañera y como persona. Buenas noches. Bueno, cuando uno escucha amigos que han trabajado con personas que ya no están, supongo que también hace deja huella, ¿no? Esos testimonios. Claro, pero piensa que cuando alguien te habla bien de tu ser querido, eso te ayuda a, a sentirte... Más eh, en, en paz ¿no? Por decirlo de alguna manera Saber que había mucha gente que quería Igual que tú querías ser querido Eso te ayuda con el duelo Esas personas te están acompañando en ese momento Y están comprendiendo cómo te sientes eh, Somos seres sociales la, el, el tener un entorno social que nos acompañe en este país el dolor lo vivimos en la calle entonces eh, nos ayuda saber que otras personas comprenden y querían a nuestros seres como nosotros seguiremos hablando de este tema pero será después de la publicidad dos minutos y regresamos